Queridos Reyes Magos, somos estudiantes de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe. Este año solo os queremos pedir una cosa, magia. Queremos que compartáis un poco de vuestra magia con nosotros. Necesitamos magia para... Para ser una princesa como Frozen y para el calentamiento global. Para transformar las armas en fuegos artificiales. Para que no haya más desastres naturales como los tsunamis o los terremotos en todo el mundo. Para poder volver atrás en el tiempo para que nunca caiga la bomba atómica en Hiroshima. Para que toda la gente de mi país, Corea del Norte, pueda expresar su opinión, sin preocupación. ¿Para que todo el mundo ame a los gatos? Eh, para vivir en un mundo tranquilo. Para acelerar el tiempo cuando estoy trabajando y para parar el tiempo cuando estoy con mis amigos. Para poder multiplicar el tiempo para estudiar español más. Para que España esté más cerca de Japón y poder ir enseguida. Para el polo sur deje de divertirse. Para hacer un mundo ideal en el que todos seamos felices. whom shepherds guard